Comenzar el semestre es una mezcla de sensaciones y emociones, pero desde ese día esperamos que sean sensaciones positivas y que te sientas preparado y preparada para arrancar el semestre. Te presentamos 5 puntos importantes antes de iniciar tu semestre. Cuentas institucionales y llave digital. Te recordamos que nuestras plataformas institucionales como son Canvas y Zoom nos piden nuestro correo electrónico institucional y nuestra contraseña. Además, a la mayoría de los usuarios les pide una llave digital que se carga desde una aplicación en el celular. De tener inconvenientes con cualquiera de estas cuentas, los invitamos a conectarse a Soporte del Campus o mandar un correo electrónico a techservices.tech.mx. Mi espacio. En mi espacio. Al dar clic en buscar, puedes encontrar acceso directo a Canvas, al horario del profesor, donde puedes consultar aula itinerario del profesor y a Success Factors. Este último es nuestra plataforma de capacitación. Además, si eres docente de Tech21, en la tarjeta de Mi Tech 21 podrás encontrar la herramienta Mi Tech 21 y al darle clic podrás encontrar en la sección de sitios de interés, de apoyo, el lumen para evaluación de competencias y la lista de asistencia. Ingresa a zapa.itesm.mx con tu nómina y contraseña de correo electrónico. Revisa que el periodo esté correcto y da clic en entrar. Revisa arriba a la derecha que el campus que se muestra sea el correcto y da clic en sesión para iniciar la toma de asistencia. Canvas Después de iniciar sesión en Canvas, haz clic arriba a la izquierda en tu cuenta personal y selecciona la opción perfil. Edita tu fotografía, geografía y, si gustas, puedes compartir otros enlaces con tus alumnos. Da clic abajo a la derecha para guardar los cambios. De nuevo, haz clic en tu cuenta personal y selecciona la opción Notificaciones. Puedes configurar las notificaciones que recibes en tu cuenta en general o puedes cambiar las configuraciones para un curso en específico. Para cada actividad de tus cursos en Canvas, puedes seleccionar la frecuencia con la que quieres ser notificado de un cambio. Puede ser inmediatamente o puedes recibir solo un resumen diario o semanal. Asimismo, existe la opción de activar o desactivar tus notificaciones en otros dispositivos móviles. Probablemente ya encuentres cargada información en tu curso en Canvas. Edita las páginas haciendo clic arriba a la derecha. Guarda tus cambios haciendo clic en Guardar abajo a la derecha de la pantalla. Publica un anuncio de bienvenida y recuerda agregar a tu contenido un medio de comunicación con tus alumnos. Puede ser Canvas, correo electrónico o Remind. Revisa que el curso esté organizado de forma adecuada por temas, módulos, semanas o parciales. Para editar una tarea, puedes dar clic sobre el título de la actividad y a la derecha arriba dar clic en editar. Después de describir las instrucciones, deberás asignar puntos a la actividad. Cambia el tipo de entrega si requieres que los alumnos entreguen algún documento en la plataforma. Recuerda que debes crear el grupo antes de asignar una tarea de grupo. Por último, es muy importante que asignes una fecha de entrega a tu tarea. De esta forma, aparecerá automáticamente en el calendario de actividades de los alumnos. Plan de evaluación es la aplicación dentro de Canvas encargada de mandar la calificación final del alumno Tech 21 a BANED. Es muy importante que conozcas cómo realizar tu plan de evaluación dentro de Canvas y si impartirás el modelo Tech 21 recuerda que es indispensable realizar tu evaluación del curso utilizando el plan de evaluación dentro de Canvas. Si impartirás en el modelo TEC21, es fundamental evaluar evidencias de niveles de dominio de subcompetencias. Para esto, debes crear tus tablas de evaluación de competencias en el lumen y después ligar estas tablas creadas en el lumen en la evidencia dentro de Canvas. Todo esto deberá suceder antes de pedir la entrega de evidencia al alumno en Canvas. Contamos con un curso sobre plan de evaluación y evaluación de competencias. También en nuestro canal de YouTube puedes encontrar nuestros videos de guía. O si lo prefieres, te invitamos a conectarte a nuestra ventanilla de atención de CDIE. Después de haber hecho las modificaciones esenciales en tu curso para arrancar tu semestre, da clic en publicar y así el alumno podrá tener acceso en Canvas a tu curso. Zoom. Puedes entrar a la página Zoom.us, da clic en Ingresar e inicia sesión con Google, utilizando tus credenciales del TEC. Ahí podrás revisar tu tipo de licencia, consultar tu ID personal de la reunión y editar tu enlace personal. Además, en el botón de Configuración podrás modificar diferentes opciones de tu reunión personal. CDE Entra a la página de cdie.tech.mx Da clic en Atención y soporte personalizado. En esa sección podrás consultar tu avance de capacitación, así como también podrás encontrar la ventanilla CDIE de tu campus. Por último, te invitamos a leer también la caja de descripciones del video, donde encontrarás una lista de ligas que podrán ayudarte para iniciar este semestre. ¡Mucho éxito!